Hola, seguramente estás viendo este video porque quieres iniciar tu carrera como desarrollador de software, ingeniero de software, ingeniero informático, ingeniero de sistemas, o como deseas llamarlo. Quieres aprender programación, cuáles son tus motivos, bien quieras iniciar tu carrera o bien quieras dar un salto a la industria de tecnología, que es interesante, cual sea, tus motivos. En este video te voy a dar muchísima información sobre cómo puedes aprender estos conocimientos de la programación. Así que quédate porque va a estar increíble. Sin nada más que decir, comencemos. Pero exactamente, detente. Porque hay una nota importante. Esta es una guía, pero no te voy a dar clases de programación. Esto es como la pre. No voy a profundizar en los lenguajes de programación o en los editores de texto o en los navegadores. Esto te lo dejo tu tarea después de este video. Por ahora, comencemos con esta pre. Ahora sí, vamos ya. Antes de empezar con la guía, quiero dar gracias a mis patrocinadores. No mentira. No voy a hacer eso. Pero lo que sí voy a hacer es hablar sobre las fuentes tradicionales y las modernas. Tranquila, no me voy a demorar mucho. Es simple. Mira, estudias en la universidad. Ok, lees libros. Ok, um, ves información en internet eh, investigas, por ejemplo, ves videos o lees documentación, no sé, hasta mismísimo Wikipedia. Entonces, ya desde ahí has usado de los dos mundos muchos recursos, recursos de lo tradicional, también recursos de lo moderno. Es simple y seguramente ya lo sabes, estudias en la universidad. ¿Lees libros? Eso debe ser lo tradicional, ¿no? Sí. Y lo moderno debería ser internet y todo esto nuevo, ¿sabes? Sí. No es tan difícil de entender. Porque lo que te voy a decir va a combinar los dos mundos. Tienen ventajas, tienen desventajas. Elige lo que quieras. Hay mucha gente que pues, obviamente, termina el colegio y dice Ok, voy a entrar a la universidad y se va por la fuente tradicional. No es tan mal. Pero es muy importante complementar la información, no todo queda en la universidad, no te limites a solamente eso. Eso es lo que creo que deberías preguntarte. ¿Qué voy a elegir? ¿Cuáles van a ser mis herramientas, mis armas para aprender esta nueva disciplina? que es la formación? Que es fascinante? Así que vamos con los recursos que me muero de ganas. YouTube, YouTube es mi plataforma favorita, es mi casa, es mi segunda casa. Si no vivo acá, vivo en los estudios de YouTube. ¿Por qué? Aquí crecí, aquí estoy, aquí me ves, esto es YouTube. Aquí, obviamente, ¿quién no ha usado YouTube para buscar un tutorial sobre cómo arreglar este problema de la computadora? ¿O quién ha buscado un tutorial sobre cómo hacer un huevo revuelto? <ríe> y pues obviamente YouTube es lo mejor para aprender lo que sea. Pero tiene un problema y honestamente hay que reconocerlo, hay que considerarlo. Que cuando tratas de estudiar algo como es la programación pues el contenido está muy disperso entonces obviamente te vas a confundir obviamente va a ser todo un desastre así que mi recomendación es que utilices a youtube como un soporte como esta fuente de ok no sé cómo se resuelve esto busca un tutorial en youtube y ya está así eso youtube eso sirve bastante bien pero cuando quieres aprender algo usa una escuela y eso es lo que vamos a hablar a continuación Platzi es de mis plataformas favoritas para aprender programación porque es una escuela de educación profesional en línea ya todo está grabado, son videos que están grabados de muchísima calidad hay una gen comunidad, muchas personas que comentan en las lecciones, en las clases y entre todos nos apoyamos, esto es fascinante Te recomiendo Platzi, hay un curso de programación gratuita seguramente si ya has visto mi canal alguna vez en mis videos habrás visto Platzi y pues como no, Platzi es de pago pero este curso de programación básica gratuito, pues, es gratuito. Entonces, nada, te lo recomiendo. Aquí abajo en la descripción vas a encontrarlo. Toma ese curso, regístrate en Platzi y comienza ahora porque realmente es gratis y es muy completo, ¿ok? Vamos a la siguiente. de es similar a Platzi porque aquí encuentras muchísimos cursos enteramente y puramente para la programación y la particularidad es que hay retos aprendes y practicas al mismo tiempo esto es muy interesante lo que están viendo en mi pantalla es un curso y pueden ver en un lado que está toda la teoría y en el otro lado estoy practicando esa teoría con instrucciones y si lo hago bien paso al siguiente nivel así de simple y la verdad no sé tú pero yo lo veo muy interesante así que yo tomaría ese link me creo una cuenta y voy a un curso vamos con la siguiente JetBrains es una empresa de tecnología, pero también tiene una academia y se llama JetBrains Academy. Bueno, Shai, ¿cuál es la diferencia? En JetBrains todo se basa en proyectos. Los cursos tienen como finalidad desarrollar proyectos. Esos proyectos son tu prueba final. Si los pasas y haces esos proyectos, finalizas el curso. Esto es muy interesante porque sabes que puedes utilizar estos proyectos para ponerlos en tu portafolio. Consigues un trabajo de desarrollo de software fácilmente con estos proyectos. Bueno, fácilmente no, pero estos proyectos te acercan mucho a eso, que ¿ok? muchos de ustedes quieren. Obviamente les dejo el link abajo en la descripción. Ahora, la escuela, mmm, eso yo se los dejo a ustedes. Seguramente han escuchado el nombre Udemy o Freeco Camp o Código Facilito. Bueno, en sí, tienes una gran variedad de escuelas en internet para poder aprender programación, así que tú mismo puedes ver, buscar comparar con todo esto tienes todo para comenzar a aprender programación ya ahora ya mismo ahora vamos a pasar con algunas cosas que son muy importantes para aprender programación La documentación es demasiado importante Es como leer ese manual de instrucciones De ese paratito nuevo que has comprado Bueno, eso es lo mismo La documentación, como todo desarrollador profesional que vas a hacer? Pues necesitas leer el manual de instrucciones De algún nuevo concepto que no sabías Bien puedes ir a un tutorial de YouTube Pero las instrucciones Te lo solucionan al instante Yo tengo mi vieja confiable Se llama MDN Web Docs De... Mozilla, que pues para los que no saben, Mozilla desarrolla el navegador Firefox, uno de mis favoritos. No soy fanboy, pero simplemente te lo recomiendo. Es lo mejor que existe. Mozilla, te amo. En fin, te dejo el link en la descripción. Ta -ta -ta. Stack Overflow. Los foros. Son estos lugares donde los programadores expertos y novatos se reúnen a conversar placidamente de la vida. Bueno, de programación. La dinámica en estos lugares es simple. Alguien hace una pregunta y viene otra persona que sabe la respuesta y obviamente da la respuesta. Y así todos aprendemos. Y aquí entra Stack Overflow. Es una página legendaria. No lo digo yo, lo dicen muchas personas, lo dice la historia, así que... Obviamente, te dejo el link abajo de Stack Overflow. Libros y libros y libros no necesitan introducción. Hay muchos libros de programación, obviamente. Te recomiendo uno, The self Top Programmer de Corey Adolf. Este es un libro de los mejores vendidos de programación, es muy bueno y por lo que he podido leer un poquito, pues me parece súper interesante y súper buena para los que recién ingresan a esta, este mundo. Así que te lo dejo aquí en un link a Google Books. Creo que en Amazon se encuentra a 19 dólares. Pero si buscas en las profundidades de internet, aquí seguro lo encuentras gratis en un PDF. Para culminar este video, me gustaría decirles algunas palabras de mi corazón. No miento, es en serio. La programación no es fácil. Te vas a frustrar y van a pasar muchas cosas, de todo eso vas a disfrutarlo, ¿ok? Yo creo que vale la pena, sea donde sea, logres lo que logres, felicítate y date todos los aplausos que puedas porque realmente esto es grande, ¿sabes? Esto es algo que realmente cambiará tu vida si lo haces y si no lo haces, está bien, si realmente tomas un curso, vas avanzando y te, y te das cuenta que realmente no es lo tuyo, no, lo, no te apasiona Está bien, puedes irte, yo creo que la vida está para disfrutarla y quien quisiera vivir, aunque tengas muchísimo dinero quien quisiera vivir una vida que no disfrutas, que haces cosas que te aborrecen, que haces cosas que odias y si no te gusta hacer eso, pues no lo hagas, simplemente hay muchísimas cosas a las que dedicarse entonces no te preocupes, tranquilo y eso es todo, de antemano muchísimas gracias Ya si he has llegado hasta esta parte realmente te respeto porque no todos lo hacen, estos son videos largos, videos con mucho contenido Literalmente me pasé días en hacer el contenido, muchísimas gracias por eso Ahora, un aviso, mi canal voy a dar un acercamiento más profundo a la programación, a la tecnología Queridos suscriptores, los que me han acompañado hasta ahora, muchísimas gracias por todo No es el fin, voy a seguir haciendo vlogs, obviamente Y a ustedes, si les gusta este tipo de contenido de tecnología, pues voy a subir más de esto porque realmente es lo que me gusta. Así que nada, muchas gracias por esto. Los veo en otro video. Bye. Ahora sí, hermano.